Para mí es motivo de orgullo y satisfacción tener a una artista cagüeña que también es pintora, educadora, que la conocí hace tiempo que la conozco, ¿no? pero que nos pudimos conocer mejor en una actividad del municipio de Cagua y ahí fue donde ella me presentó su proyecto. Pues rápidamente pues me comuniqué con nuestro asesor, en las artes, eh, compañero y amigo Marco Alegría, para darle oportunidad a Marta que considera su, su obra. Y yo como cagüeño, como representante de nuestra ciudad, de, de Cagua, pues me siento muy satisfecho que estemos en la mañana de hoy. Quiero también agradecer a la compañera Débora Soto, como presidenta de la Comisión de, de Educación, que esté aquí presente y nos acompaña pues nada, vamos a continuar con la actividad. Marco, gracias. Gracias por la, por la paciencia. Que usted siempre está ahora por muchas cosas, pero usted siempre es muy receptivo como artista que es. Eh, y que sigamos abriendo los espacios a todos los artistas. porque yo. Pues buenos días, gracias. Disfr, disfruten de esta exposición. He presentado cinco libros, pero nunca había puesto pinturas porque yo entiendo que yo soy escritora, pero yo no soy pintor. Yo simplemente lo hago como terapia. Me encanta pintar. Este, cuando me voy a pintar el cuartito que tengo para pintar, yo me voy y me voy a otro nivel y me desconecto. Y eso es lo que me gusta. O sea, yo no pensé nunca que iba a tener una exposición de pintura y a este nivel menos. Le doy las gracias a Cody porque él se lo ocurrió esa idea a don Marco, que ha tenido una paciencia increíble, yo estaba asustada. Pues yo dije, ya che, porque yo pensaba que era una coordinadora que me iba a atender y ya se acabó. No, no es un profesor de pintura. Y yo, Dios mío. Este, digo, vamos a ver qué, qué puede decir el de los cuadros. Y por lo menos hoy me dice, me gustan los de tiza Y yo, ah, oh, qué bueno, gracias a Dios. Así es que le doy las gracias por la paciencia y por todo lo que han hecho por mí.